Estás entrando a Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo. El caso paranormal de Fernanda en los últimos días comenzaron a circular una serie de videos donde la influencer Fernanda Ni mostraba los distintos sucesos paranormales que pasan en su casa, dejando helados a sus seguidores. Fernanda Ni es blogger en distintas redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram. Su contenido es comedia y tutoriales, pero últimamente ha estado compartiendo videos mostrando fenómenos paranormales que suceden en su departamento, en el que solo tiene viviendo un mes, y en donde también se ve involucrada su pequeña hija. Todo comenzó en marzo, cuando en su cuenta de TikTok compartió su colección de juguetes de la sirenita, que se encuentra en el cuarto de su hija, cuando de pronto, de la nada, una muñequita de la colección comenzó a cantar. Ella menciona sobre esto que no podría haberla activado ya que está en lo alto. Además comentó que siempre la tiene en español y curiosamente ahora cantaba en portugués. También que no es la primera vez que sucede esto. Para los que se preguntaban que si estaba obsesionada con La Sirenita, esto es solo una parte de la colección que tengo de La Sirenita. Entre disfraz, verga. Se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola. O sea, está hasta arriba. No pude haberla aplanado yo. Y lo que más me sorprende es que él siempre la tengo en español y ahorita está cantando en portugués. Uy, qué Al poco tiempo de publicarlo... Sus seguidores le comentaron que en ese mismo video, no solo la muñequita cantaba, sino que a una sirenita de peluche, se le mueve la mano de forma inesperada. A inesperada. los que se preguntaban si estaba Sus seguidores le pidieron que pusiera cámaras para ver si volvía a suceder, y ella lo hizo. Dejó la cámara frente a la colección de muñequitas, captando más sucesos paranormales. Ella explica que siente que la observan como si una presencia la acompañara, pero aún así trata de encontrarle una explicación. Más lógica. Yo no quería hacerles caso de grabar este video pero ya muchos me lo están pidiendo A los que no saben en uno de los videos anteriores esta sirenita movió la mano y esta que ya la tapé porque me dio miedo empezó a sonar sola Así que voy a dejar la cámara grabando toda la noche para ver si realmente si sí está pasando algo paranormal o no Amigos, pues aquí estoy otra vez haciéndoles caso. Voy a grabar, pero ahora durante el día. Me maman las películas de terror, pero no está padre cuando te sientes en uno. Ayer me buscó una persona que investiga este tipo de casos paranormales y me comentó que me recomendaba grabar con luz calidad. No sé qué tenga que ver la luz. También me recomendó grabar este lado del cuarto. A ver qué pasa aquí. Amigos, si se logra captar algo, lo voy a subir en el próximo video. Amigos, grabar el video de ayer y ayer fue muy mala idea. No sé si sea paranoia, pero todo el día estoy sintiendo como si alguien se me acercara, o sea, siento pasos, me explico, siento como que retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie. En el video que grabé ayer, se aprecia que algo se cae así, me acabo de dar cuenta que es el cangrejo, el cangrejo se cayó. Recuerden esta imagen, yo ya me voy, la verdad, ya no me gusta estar sola en esta casa, pero recuerden esto. Fernanda tiene una pequeña niña de dos años. Y en otros videos cuenta que su hija le habla de algo llamado Matata. Pero no sabía a qué se refería hasta que un día ella y el papá de su hija estaban hablando sobre fantasmas. Y la bebé mencionó de nuevo al Matata. Y cayeron en cuenta que ella se refería a, ¿A un, un fantasma. fantasma. Oh. Oigan, la verdad es que me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tenía explicación. A lo de los peluches que se mueven hay una puerta por la que corre demasiado aire y si se llega a abrir la principal, esta se azota, mueve cortinas, mueve todo. Entonces para mí esa era la explicación y por eso yo no me había alterado tanto. Pero Marina tenía días diciéndome, mamá matata, yo le preguntaba, ¿qué quieres que te dibuje? Me decía, un matata. Yo no sabía qué era, o sea, para mí era Hakuna Matata, ¿no?, por la película del Rey León. Así que hoy en el tema con su papá, con mi novio, salió la conversación de fantasmas, a lo que ella responde, uy, Matata, fue ahí cuando dije, no mames, para ella Matata es fantasma, pero como ella aún no habla bien, yo no la entendía. Entonces, estoy pensando en preguntarle, no sé si me sepa responder porque ella está muy chiquita, ¿qué es Matata?, ¿en dónde lo ve?, ¿qué le dice?, si es niño o niña. Yo no quiero saturarlos con este tema. La verdad es que este tipo de contenido a mí no me gusta. Si realmente quieren saber qué pasa, si realmente quieren que suba el video de Marina, comenten aquí para. En otra historia, su hija habla con Matata y le pregunta qué, ¿Dónde está? También le preguntan que. ¿Dónde ha visto al Matata? Y apunta al closet, mencionando. Que es una niña qué hay qué qué hay en donde viste el matata mi amor ahí Oye, ¿y el matato es niño o niña? ¿Te da miedo? Sí. En otro de los videos, una parte de las muñecas cae al suelo. Claramente ella no las tiró. Las muñecas cayeron por sí solas. ¡Ay, Marina! Oigan, sean serios, ¿ustedes cuántas veces al día tienen que recoger? Güey. En videos, la pequeña Marina señala el lugar donde están las muñecas y el closet Diciendo, Matata, Matata Tratando de dar a entender que algo está ahí Fernanda decidió grabar el closet por recomendación de sus seguidores Y nuevamente, grabó un juguete moverse Es un teléfono al que se le mueven Ayer decidí que no solo iba a grabar el primer juguetero que ya todos conocemos Decidí que también iba a grabar el segundo juguetero de este cuarto y la cama Y aparentemente no había pasado nada Yo no había encontrado nada en el video Hasta que chequeé segundo a segundo Encontré esto TikTok, grabó el closet donde su hija dice ver al Matata y una puerta se abre completamente, sin que nadie la toque chicos después del último video horrible de ayer en el que este teléfono mueve los ojos, para esto quiero mostrarles que únicamente los mueve si hacen este movimiento tengo la piel chinita acabo de preguntarle a Marina en dónde vive el fantasma que ella dice que ve. el video está en mi Instagram por si lo quieren ver ella contestó que el fantasma está ahí arriba. No sé en qué subirme, no sé qué hay adentro desde que me mudé hace un mes. No he abierto esas puertas por lo mismo que está demasiado alto. Voy a ver si alcanzo con una silla. Intentamos subir, no alcanzamos, <ríe> no dejo de sudar. Este, Entonces, conseguimos esto para grabar. Ya si hay algo, vemos la manera. De... Eh, entonces, conseguimos esto para grabar. Ya si hay algo... También dentro del closet encontró rasguños y una asquerosa y recordeta uña. Chicos, acabo de encontrar otra cosa muy extraña en la casa donde estoy viviendo. Estaba intentando poner un poco de orden al closet de Marina. Y vean lo que encontré. Está muy extraño esto, ¿no? O sea, no sé, parecían rasguños. Necesito quitar la ropa para ver realmente hasta dónde están o, o qué son, a ver si se ve. A ver, espera. ¿Qué es esto? Ay, no mames. Una uña, agarré una puta uña con mis manos. ¡Qué pinche asco! En otro momento, Fernanda encontró una cajita de madera en la parte de arriba del closet, el cual ya había grabado. ya escuché ni hicimos puro. ¿Qué es eso? Bueno, lamento decirles que no alcancé, entonces ahí se quedó. Está bien, cabrón. Ah. Está llenísima de polvo, yo creo que sí tenía ahí ya bastante tiempo. Y se encontró con una rosa, una llave, un mechón de cabello y una fotografía de un bebé con fecha 1992. Chicos, para todos los que no tienen Instagram, este es el contenido de la caja que me encontré al fondo del closet donde Marina dice que ve al fantasma. Eh, es una rosa llave mechón de cabello y esta foto que es del año 92 Los usuarios le comentaron que juntara los juguetes que se movían en los otros videos Y los grabara para ver qué pasaba Al igual que dejara un vaso con agua Amigos, me da muchísimo miedo grabar esto. Yo sé que es un video que todos esperan, que todos quieren. Que junte a los tres muñecos que en mis videos se ha visto que se mueven. Me da miedo porque siento que todos están poniendo la fe en que algo va a pasar. O no sé, les estamos dando mucha fuerza estos objetos. Y me da miedo que realmente sí pase algo con estos tres. Eh, yo sé que no van a cobrar vida, que no me van a matar. Pero me da miedo seguirme dando cuenta que puede estar sucediendo algo. ¡Oh, pinche madre! Okay. Bueno, miren. Aquí está la sirenita que movió el brazo, el tiro al blanco que creo que movió la patita y el teléfono que mueve los ojos. Ok, vamos a grabarlos hasta donde alcance mi celular, hasta donde se apague y se termine la grabación y vamos a ver si sucede algo. Marina estaba con ella y cuando puso el vaso la niña dijo, Mamá Matata, ahí, avisando que el lente estaba justo frente a ella. Muchos de ustedes me pidieron que dejar un vaso de agua en el cuarto, Marina para ver qué pasaba. Aquí están 12 onzas, vamos a ver qué sucede. Esta es la parte 1 de este video, mañana subo la continuación. ¡Empezamos! ¿Qué, mami? ¿Quién, mi amor? Al revisar después, se encontró que el vaso y uno de los peluches estaban en el suelo se están preguntando qué pasó, cuidado mi amor te vas a resbalar, con el vaso de agua que dejé aquí, se cayó todo se pinches, cayó igual que el caballo, no entiendo el caballo cómo se cayó yo pensé que estaba seco porque no sé, se, o sea se secó todo, de la noche a la mañana se secó todo pero ahorita que levanté estos, está todo mojado yo hasta dije, wow el, el fantasma o quien sea que ha sido se acabó el agua, pero no está todo mojado miren también cuenta que su novio sufrió un accidente y tiene que utilizar una silla de ruedas, por lo que la dejan cerca de la puerta, pero siempre amanece en otro sitio, lo cual pudo grabar en este video. Ok chicos, este es nuestro cuarto y esta es la silla de ruedas que ha estado usando Jorge después del accidente. La silla de ruedas siempre está acomodada aquí, por si se le ofrece ir al baño o lo que sea, hacerlo rápido. Últimamente hemos encontrado todas las mañanas la silla de ruedas acomodada aquí. Yo creo que es imposible que se pueda mover sola, así que voy a grabar toda la noche para ver realmente qué es lo que está pasando o por qué se está moviendo. La pequeñita le comentó a su mamá que en el pasillo que dirige al baño veía algo que ella llama una doctorcita. Por lo que la actividad paranormal, al parecer, ya se encontraba en toda la casa. Chicos, después de todo lo que han visto que pasa en el cuarto de mi bebé, decidimos traernos su camita aquí al lado de la nuestra. Obviamente nunca se acostó sola en ese cuarto. Pero decidimos traernosla para que pase el menos tiempo posible ahí. Bueno, pusimos esto improvisadora porque ella dice que ve una doctorita, así le dice una doctorcita, en este pasillo. Es el pasillo del closet del vestidor y para allá está el baño. Obviamente ese baño ya tampoco lo usamos, nos da muchísimo miedo decidimos poner esto porque ahora que Marina dice que ve a alguien ahí sentimos que alguien nos ve toda la noche. Estoy pensando seriamente en grabar esa habitación para saber si realmente hay algo o no, o Marina lo está imaginando, no sé. Solo que si ahora grabo aquí y realmente pasa algo, ya no vamos a tener dónde dormir, ya van a estar cerrados todos los puertos. Para investigar más a fondo, decidió poner talco en el piso para ver si se marcaban huellas. Y al día siguiente, efectivamente, descubrió pequeñitas huellas marcadas. A lo que ella comentó que no podrían ser de sus perritas ya que estaban fuera de la casa y que sus patas son más grandes que las encontradas. Desde que empecé a grabar todo lo paranormal en mi casa me han estado pidiendo que ponga talco en el piso. La verdad desconozco, o sea, cómo funciona esto de los espíritus, pero no creo que caminen, amigos. No creo que sí dejen huellitas marcadas. De verdad no saben la cantidad de personas que me pedían que hiciera esto, pero bueno, ya lo hice amigos, ya les hice caso, así que vamos a ver si se logra marcar algo en el talco mañana. Chicos, esta es la parte 2 del experimento del talco y la verdad estamos muy sorprendidos, no nos esperábamos esto. Aparecieron unas huellitas, al parecer son de animal, pero no sabemos de qué animal, nosotros no tenemos ningún animal adentro de la casa. Nuestros perritos son pitbull, grandotes, enormes, a comparación de estas huellas, y no han entrado a la casa. Mm, tampoco parecen ser huellitas de rata Porque sí están muy grandes a comparación de una rata Y al parecer van directo al closet Vean esto ah, Vean, vean, vean O sea, aquí también hay como una huellita No sé si logren ver por la luz Miren, ahí, ahí está Es como si hubiera subido al closet Es estúpido, si hubiera entrado algún animal yo lo hubiera visto En otra historia, ella dice que saliendo de bañar se encontraba sola en la casa cuando escuchó un ruido muy fuerte y salió y vio una especie de sombra pequeñita similar a la silueta de un gato. Algo por demás extraño. Oigan tuve que salir de bañarme rápido porque se empezó a escuchar algo aquí dentro de la casa y la muestra empezó a ladrar rasgando la puerta. Cuando abro la puerta veo Pasar de rebojo algo pequeño negro Pero en el piso como si fuera un gato Ya me sumé Justo ahorita estoy viendo Una sombra en la puerta, o sea se está reflejando Algo como si estuviera dentro del cuarto Y el, Pues ustedes saben que ahorita Jorge No está conmigo, está en el hospital, yo únicamente Vine a recoger la casa Ay, Es que siento que no, ni siquiera me puedo mover Siento algo aquí en la garganta porque Una psicóloga le envió un mensaje después de ver sus videos y le dijo que para poder identificar qué es lo que su hija veía, dibujara en una hoja diversas cosas. Así que ella decidió dibujar un fantasma, una doctorcita, un diablo y un bebé para que ella pudiera identificar algo. Sorprendentemente, la niña señaló como matata al bebé y que era de color rosa, lo cual correspondía con el bebé de la foto que estaba dentro de la caja que Fernanda había encontrado. Con respecto al fantasma que mi bebé dice que ve, una psicóloga al ver mis historias de Instagram me dijo que por la edad de mi bebé me recomendaba que en vez de que ella lo dibujara, yo lo dibujara. Así que estoy haciendo unas figuritas simbólicas de todo lo que ella me ha dicho que ha visto, por ejemplo, un fantasma literal, el típico fantasma, una niña chiquita, la doctorcita que ella mencionó últimamente, la bebé que encontré en la fotografía, bueno, más o menos, espero que le encuentre la forma, y decidí agregar este símbolo literal, el diablito. Decidí agregar este símbolo porque una vez vio el cráneo de un toro y dijo que ese era el matata. También agregué colores para que me indique de qué color es lo que ve. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Ok, chicos, llegó la hora. Haré dos entrevistas a Marina, una en su habitación y una en la mía. En caso de que sean diferentes las cosas que ve en cada una de las habitaciones. A ver, mi amor, tú dices que aquí en tu cuarto ves un matata. ¿Cuál de estos es el matata? ¿Mmm? ¿Cómo es el matata que tú ves, mi amor? Ahí. Ahí, ahí. ¿Es este? Sí. ¿Y de qué color es, mami? Esa misma noche, Fernanda escuchó el llanto de un bebé dentro del cuarto. Parecía provenir del closet. Mientras sus perras estaban inquietas y ella completamente aterrada. ¡Ah! No mames, no mames, no mames. O sea, son las 3.45 de la noche. Yo nada más venía a ver qué había de comer en la cocina porque literal no puedo dormir. ¿Se está escuchando esto? Güey, pues no sé si escuchan. Es súper difícil de creer, pero, güey, se escucha la voz de un niño aquí, güey. Las perras están como locas golpeando la ventana. Esa puerta no está abierta, ni siquiera sé dónde se escuche. Están pidiendo que investigue qué pasó ayer en la noche y que grabe el momento en el que abra las puertas para saber qué se escuchaba a las 3 de la mañana ayer. Qué asco, están saliendo varias de estas del closet. ¿Alguien sabe qué son? Les voy a aclarar su del por qué no me voy de esta casa. Tengo un mes y medio viviendo aquí. Prácticamente acabo de mudarme. Eh, simplemente díganme si ustedes saldrían en plena pandemia a buscar casa Llegar a un lugar nuevo, desconocido, no sabes quién estuvo ahí Convivir con personas para hacer trato La mudanza, cómo cargaría yo sola todo Ustedes saben que Jorge ahorita está en silla de rodas, Entonces él no podría ayudarme Simplemente no puedo cambiarme ahorita en plena pandemia Pero bueno, este video ya se alargó más de lo que yo quería Así que voy a subir la siguiente parte en el siguiente video Siguió subiendo historias y tiktoks. En uno se escucha que la puerta se cierra de golpe, a lo cual comenta que es en el cuarto de Marina, así que al revisar, encuentra un juguete inflable que se mueve, como si alguien le hubiera dado un golpe. <risa> Qué bonitas todas sus felicitaciones en Instagram De verdad estoy intentando responder Todos sus mensajes, pero Si por alguna razón no llego a responder el mensaje A alguno de ustedes, felicítenme a su mami Mándale un abrazote de mi parte Y háganla pasar El día más bonito Ya nada más nos falta peinarnos para andar bien Perris No mames, no mames, no Esta es el La puerta del cuarto Marina Esta es la puerta De la Vale, o sea, el pasillo común, ¿no? Ok, ¿cómo pongo la pantalla para.? Vean eso. No mames, la. O sea, es como si alguien estuviera jugando. La puerta está abierta. Ahorita estaba cerrada, no. No, está de la chingada, en serio. Vamos a ver en otro video Fernanda comenta que hay unos juguetes que por ser muy pequeños no se los daba a Marina y los tiene en una parte donde la niña no los alcanza. Pero curiosamente ese día la niña estaba jugando con ellos, como si alguien se los hubiera bajado. Sí, María. Vamos a jugar. Chicos, como les había comentado, yo ya no quiero buscar nada paranormal en mi casa porque tal vez yo misma soy la que está provocando que esto suceda porque lo estoy alimentando. Pero también les platiqué que si llegaba a pasar cualquier cosa me iba a encargar de informárselos. Marina quería jugar con esto. Nunca se lo presto porque está muy chiquito, se lo puede comer. No sé, me da mucho miedo. Está ahí, justo donde están sus alimentos. Pues, ¿alguien se los pasó a Marina? De repente ya los tenía. Ven, mi amor, párate aquí. Vean, o sea, es imposible que ella alcance. Estaban justo ahí. ¿Quién se los pasó? No sé. Después de ese video, cuenta que un día la bebé se quedó viendo fijamente a la puerta y le dijo que ahí estaba Matata. Entonces Fernanda vio cómo el semblante de su hija cambió y dijo las palabras: Mi mamá me mató, dejándola impactada. Ya que la niña no podría inventar algo así. Chicos, ya quería grabarles la parte 2 de la entrevista para que Marina identifique el fantasma que ve en el cuarto, pero simplemente desapareció la libretita donde ella había hecho los dibujos, así que los tuve que volver a hacer y ojo, acaba de pasar algo ayer. Ayer, ella estaba jugando ahí mismo, yo estaba frente a ella jugando también, y se le quedó viendo la puerta. En eso dice, matata, fantasma. Y luego, le cambia completamente su semblante y dice, mamá me mató. ¿De dónde va a sacar ella eso? O sea, Jorge y yo nos quedamos congeladísimos de que, ¿qué pedo? ¿Qué acaba de decir? Mi amor, tú dices que en el cuarto ves un matata. ¿Cuál es el matata que ves en el cuarto? Ahí. Al parecer, no solo ella ha sufrido de estos fenómenos, sino también su hermano. Un día que tuvo que quedarse a dormir, no pudo por los extraños ruidos que venían de la habitación de Marina. ¿Se escuchó la huella? ¿Qué? ¿Se escuchó la huella? ¿En el cuarto de Marina? Sí. ¿Pero qué se escuchó? ¿Se cayó algo o se escuchó una voz? ¿O qué? No. Esto es lo único que veo que se está moviendo. No sé si esto es lo que escucho, si tal vez el aire movió las esfeltas que tiene esta. Miren. Fernanda platica que estos fenómenos no son recientes, sino que le suceden desde los siete años de edad y en cada casa en la que ella ha vivido. La pensé mucho en grabar este video, pero ya. Me han estado etiquetando videos de personas que están recreando mi historia. Que si se movió un muñeco, que si dejé la caja, que si pero sin pruebas, obviamente, porque ¿qué quieren? Seguidores, güey, yo no necesito seguidores, tengo millones de seguidores si lo estoy compartiendo con ustedes es porque no tengo otra manera de sacarlo, estoy encerrada en mi casa, muerta de miedo todos los días no puedo salir por la puta cuarentena ¿cómo más lo externo? Me siento segura compartiéndolo, me siento segura haciendo esto esto no empezó ahorita, chavos, esto empezó desde que tengo siete años, mi mamá, mi tía, mi prima cualquier persona se los puede asegurar mi novio, con él en las casas donde hemos estado nos han pasado cosas, ¿por qué? porque no es algo que esté en una casa no es algo que empiece de la noche a la mañana Es algo que yo traigo arrastrando desde los siete años Y no está padre que por seguidores Estén inventando esas pendejadas En serio, no atraigan este tipo de cosas A nadie le gustaría estar pasando por lo que yo estoy pasando El caso de Fernanda es uno de los más tenebrosos Y por el momento sigue siendo Un completo misterio Estaremos pendientes de más situaciones Paranormales que Fernanda Reporte en sus redes sociales. Este video se guardará en la lista de reproducción de casos sobrenaturales de mi canal, donde podrás encontrar más videos similares. Y recuerda que tenemos una cita en el próximo video. Te estaré esperando aquí, en Larkemo, el mundo oculto de Oxlack.